Antes de comenzar este video quiero recordarles que pueden activar los subtítulos de este video entrando a la configuración de YouTube en subtítulos, escoger español solamente, no generado automáticamente Está en español y después aparecerán los subtítulos en español ya corregidos por mí gramaticalmente y después pasaremos a la traducción automática donde ustedes podrán escoger el idioma que más les guste por ejemplo el filipino y automáticamente los subtítulos cambiarán al idioma que ustedes hayan escogido Así que, disfruten este video Hola chicos, ¿qué tal? Antes de comenzar este video quiero informar acerca del nuevo sorteo para el 16 de mayo Y que muchos de ustedes sabrán que hago eh, en el mes de mi cumpleaños por Y también por aniversario del canal, ¿vale? Así que, eh, este año va a volver a ocurrir Como hace un año pero va a cambiar un poquito, así que comencemos primero. El sorteo va a ser disponible para Digital Master Adventure Evolution como Digimon Warfare. Pueden participar tanto suscriptores como sponsors, ¿vale? Solamente esta vez va a cambiar el diseño para poder ganar participaciones. Hablemos un poquito sobre las reglas. Todos aquellos que sean menor a VIP10, ¿vale? Van a poder participar, ya que los VIP10 y VIP15 consiguen tiradas extras en el um, Terremon Blessing. Creo que no sería justo que recibieran más apoyo, ya que ellos pueden participar correctamente. Posteriormente hablaremos de que el sorteo, el día del sorteo 16 de mayo, va a ser presencial, ¿vale? Este sorteo es presencia de persona que no esté en el stream, persona que va a perder su participación. O sea, aunque haya ganado, no va a recibir el premio. Si los videos llegaran a más de 500, 600, 700 reproducciones, eh, posiblemente otorgue hasta dos pases de batalla, ¿vale? Va a depender de ustedes. Hablaremos de los puntos. Uno, los videos eh, que suba de aquí en adelante... Van a encontrar de una, dos o tres letras, dependiendo, ¿vale? Del Digimon, si el nombre es muy largo Para formar el nombre de un Digimon, ¿ok? Como ya lo dije Dos El nombre del Digimon no se postera completo O sea, un ejemplo que quiera decir Ophanimon Y solamente sería la O y la H y la A, por ejemplo, ¿no? Y ustedes tienen que adivinar cuál es el Digimon Ya saben que termina en Mon El nombre puede ser de un Digimon desde potencia 13 hasta potencia 17 o skin y solamente llegará hasta el nombre de los Digimons disponibles hasta Jesmon X, ¿ok? O sea, de la Bitguard de Jesmon X hacia atrás serán todos los Digimons que podrán participar. Solo se podrá formar un nombre cada mes, ¿ok? Entonces, de aquí al, al 28 de febrero, perdón, al 28 de febrero... Eh, las letras que ustedes junten es para un Digimon. Del 1 de marzo al 31 de marzo, me parece. Será para otro Digimon. Y del 1 de abril al 30 de abril van a ser para otro Digimon. Ok. Eh, del 1 de mayo al 10 de mayo van a tener que enviarme las respuestas, los a sus tres Digimons, por mensaje privado a la página oficial de mi canal. Por favor. Eh, en los streams que yo haga de Digimon o de otros juegos podrán conseguir más participaciones en los mini eventos que a veces hago 7. Eh, habrá un documento en línea donde ustedes podrán ver las participaciones que tienen Y el método de sorteo para el, el día 16 de mayo va a ser los juegos de hambre. La... Vale, ese sorteo yo ya lo, lo creé, falta patentarlo <risa> este, Espero lo disfruten muchísimo y les digo, es una manera de agradecerles demasiado lo que hacen por mi canal Para motivar que la gente siga viendo los videos Y espero que sea lo suficientemente bueno el premio para ustedes, ¿no? Espero... y disfruten y participen muchos Y vamos a comenzar con el video